Y mientras tanto, nuestros problemas de todos los días, no nos tenemos que acostumbrar a vivir así. Lo repito y lo voy a repetir todos los días. Cuando me entero, cuando leo, cuando escucho, cuando voy a cubrir estas notas, seguramente hoy me tocará estar allí, por ejemplo, en Lomas del Mirador o en algún otro lado. Estoy hablando de la inseguridad. No nos tenemos que acostumbrar. Es, es imposible, no se puede vivir más así como estamos viviendo, con tanto miedo, con tanta alarma, con tanta reja, con tanto perro, con tanto, tanto, tanto temor, ¿no? A hacer las compras, a que los chicos vayan al colegio, que tu señora venga del trabajo, no se puede vivir así. No se puede vivir así, no se puede eh, contratar un, no sé, un, un flete y al final lo del flete te afanan y así todo, ¿no? El delivery no puede estar dos segundos en la puerta con la pizza porque si está tres segundos lo afanan. Y así estamos. Y así estamos. Estamos comunicados con Gabriel Lombardo, que es parte de Vecinos en la Alerta de Lomas del Mirador. Generalmente nos, nos, nos reúnen estas tragedias, ¿no? Porque ya sin lugar a dudas estamos hablando de tragedias que se repiten y se repiten y se repiten. Gabriel, como tantos hombres y mujeres de distintos lugares del conurbano, van anotando ¿no? los problemas, hacen un mapa del delito, trabajan hablan con el comisario, a los tres meses al comisario lo sacan, y viene otro que dice que no, entiende, no sabe nada, que lo dejen actuar que no tiene móvil, siempre la misma historia te podría escribir todo lo que esta gente tiene que soportar como excusas y lejos de las soluciones. Bueno, estamos ahí en comunicación con Gabriel Lombardo. Hola Gabriel, ¿cómo va? Gustavo Tubio y Raúl Vázquez, te saludan, buen día ¿Cómo están, chicos? Bien, che, eh, otra vez ¿no? Otra... Un desastre, He estado viendo la, las imágenes de, del asalto a esta mujer, qué barbaridad, che Qué Contame un poco, sí, vos, sí, bueno. porque lamentablemente, a ver, eh, uno eh, contribuye, digamos, a, a, a lo que pide eh, el famoso y de la época de nuestros abuelos, el botellero, ¿sí? eh, vender algo eh, no. a un precio más razonable, para que ellos después este, puedan a su vez eh, eh, modificarlo, repararlo o hacer una diferencia. Pero ya no podemos ni confiar eh, en este tipo de gente porque eh, la camioneta, bueno, es una camioneta Doge eh, del año 62, porque son de esas que tienen la trompa con cuatro luces, eh, este, viejita, es fácil de, de, de, de identificarla, pero vos bien dijiste, eh, cambian eh, los comisarios y entra uno y yo no sé nada, y recuerdo que eh, mi vieja siempre me decía, yo tenía el policía en la parada de, claro. de mi casa que estuvo años, Irán, años a todo y tocaba el mundo. claro y tocaba la, la eh, digamos este los picaportes y las puertas para ver si estaban cerradas las puertas que en ese entonces no había delincuencia que ayudaba a, a una mujer embarazada o la abuela a cruzar la calle o llevar la bolsa del mercado etcétera, etcétera, etcétera. Hoy lo que vos dijiste es una gran verdad. Te cambian el, el comisario, te cambian el, el jefe de la dependencia, porque no siempre tiene que ser un comisario. ¿eh? Puede ser un subcomisario, puede ser un principal, este pero el, el jefe te lo cambian y no conoce nada, no conoce nada. De, de los kilómetros lo mandan a Loma Almeador, de Loma Almeador lo mandan a González Catán y así estamos. Pero están muy cebados, los muchachos están cebados ya. No respetan ni siquiera a la mujer. Nada. Y no. menos a, a, a, a una pareja con hijos, como pasó acá en, en el, el sábado a la noche, en Bulnes, al, al 500, 553. ¿Qué pasó? En Ramos Mejía, ¿no? Claro, también eh, había una, una pareja, este Carlos, este eh, que bueno, eh, fue a visitar este a su amigo, eh, que es otra pareja eh, uh -huh. de Jorge, eh, sí. dejaron a, a, la, a la hija de ambos matrimonios de 14 años eh, jugar y después la fueron a retirar a la chica. Y uh -huh. este matrimonio tiene salió en, en, en la tele, este matrimonio sí. tiene una un, una, una un bebé, digamos, de entre 2 y 3 años. Y le estaban robando el coche y le decían, por favor, dejame la criatura. Oh, eh, no. este, ocho y media de la noche. Sí. Desesperante. Entonces, desesperante. no estamos respetando a los menores, respetando a la y mujer. A los no abuelos. ¿A abuelos, ¿a cuántos abuelos, Vienen, ¿A vienen o, de, ¿A o sacar la jubilación o del supermercado con una bolsita y le, lo tiran al suelo. No, ya, el respeto de, se acabó. Lamentablemente, sí, claro, exacto. Eh, todo está muy trastocado, se, se, se acabó el respeto, todo. Y lamentablemente acá no tenemos este eh, policía porque dependemos del comando de patrullas. Este, eh, este hecho que sucedió acá en Bransen entre Salala y Indar e Indar eh, pertenece a la zona norte del partido La Matanza que tiene 150 zonas de patrullaje eh, esta zona norte que va desde Ramos Mejía, pasa por Loma del Millón Loma del Mirador, Tapia de Tablada, llega hasta Villa Madero eh, tiene 62 zonas de patrullaje. Uh -huh. Tenemos 23 móviles. Tenemos 23 uh -huh. móviles. Es una vergüenza. Uh -huh. Una vergüenza. Uh -huh. ¿Cuándo se inició todo esto? En el año eh, 2007, que se inició. No, en el año 2003, que eh, se comenzó con las cuadrículas. ...con Juanjo Juan Álvarez y Felipe Solá como gobernador... Mm. Este ...después este se pasó en época de Cioli con Granado... Eh, ...ministro del Interior eh, a la zona de prevención... ...y hoy con Berni, zona de patrullaje... ...bueno, se decía que cada cuadrícula, 10 cuadras por 10 cuadras... ...10 manzanas por 10 manzanas... Eh, ...tenían que tener este un promedio de patrullaje de 10 eh, minutos... ...es decir que el mismo móvil tenía que dar la vuelta cada 10 minutos... Y un móvil por, eh, digamos, cada cuadrícula. Vos ¿Sí? calcula que 62 zonas, por lo menos tendríamos que tener 62 patrulleros o móviles, tenemos 23. Claro, así no funciona sin ninguna duda. Lombardo, ¿cómo lo no, va? Raúl no Vázquez, nada. lo saludó, un placer. Usted sabe que... Raúl, Raúl señor. Lo escuchaba recién hablar de aquellos, este, aquellos años en donde... Bueno, salíamos a la vereda y lo escuchaba también hablar de lo que falta en la policía, lo escuchaba algunos apellidos que han fracasado, en ¿no? toda esta cuestión. Y al mismo tiempo pensaba en lo extraño, porque a veces digo, no nos damos cuenta de lo que realmente está sucediendo, lo realmente loco, lo que si uno se pudiera abstraer y salirse y mirar a uno mismo, uno está viviendo en un lugar donde los vecinos se ponen en, la, en alerta y no deja de ser increíblemente extraño y loco que sea el vecino quien tenga que cumplir el papel de la policía. Digo, si viniera un extraterrestre, si viniera, no sé, nada, ni siquiera un extraterrestre, un uruguayo, y viera y le contáramos esto, sinceramente es inaudito. Es tan normal que pasa a ser este cotidiano, digo, eh, eh, pasa a ser invisible por demasiado visto. Pero es increíble realmente que el vecino tenga que cumplir el papel de la policía porque o no puede, o no sabe, o no quiere, ¿no? Raúl, te puedo comentar una incidencia? Claro. Cuando eh, anoche, bueno, esto este hecho ya había sucedido. Nosotros tenemos cuatro o cinco grupos de vecinos, desde norte a sur y este a oeste, en la Loma del Mirador y en diferentes puntos de la provincia. Uh -huh. eh, bueno. Eh, me llaman, eh, si se empiezan a, a comunicar a los vecinos, mira, está pasando algo tal y tal lado. Bueno, anoche, a una cuadra y media de ahí, esto es en la calle Cotagaita y Juramento, Cotagaita, al 3100, eh, había una pareja y habían dos muchachos eh, tocando las cerraduras de las puertas y tirando eh, botellas eh, a las casas, acá son todas casas bajas, como para que el, el dueño salga, sí. y al salir es sorprendido, bueno, eh, que llamaron a la policía, que esto, que el otro, yo agarré mi coche, yo agarré mi coche, salí acompañado, eh, este, me crucé con el, con el móvil policial que eran dos chicas, este, y estuvimos ahí eh, dando vueltas eh, y aproximadamente una hora. Claro, el operativo ellos lo pusieron negativo, tienen razón, no se encontró nada, pero el solo hecho de tener una patrulla que está vigilando y hacía sonar la sirena, no tenés idea a la gente cómo la calmó, es más, claro. muchos ponían dormimos de día para estar despiertos por la noche. Es increíble. Vos sabés que esto que vos contás, en menor o en mayor medida, se está dando en muchos lugares. Lo que vos decís no es técnicamente un patrullaje vecinal, pero es bastante cercano, o sea, un grupo acompaña a la policía, ¿no? En algunos barrios, y no sé si en alguna zona puntual de allí donde estás vos, hay vecinos que se organizan por, por cuadras y salen a patrullar literalmente a la noche, bueno, ellos, ante la ausencia de la policía. Mira a dónde hemos llegado, Gabriel. Sí, sí, yo lo estoy haciendo esto una vez por semana, <coughs> eh, tengo tengo transporte y tipo cuatro de la mañana salgo de casa, eh, diferentes días de la semana, y recorro doscientas manzanas, me puede llevar, no sé, ocho, diez minutos. En ese interín hablo con... ¿A qué hora, quien está ¿a, qué hora eh, a las cuatro, porque tengo que no. estar en, en ruta, tengo que estar en ruta tipo cinco de la mañana para poder sí. llegar a las 8 a destino. ¿Sí? Son tres horitas. Me encanta, me encanta salir. ¿Vas solo? Encanta. ¿Vas a salir solo? No, no, no, no, no, no, no, ah, solo, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, no no no pongo a ningún este empleado eh, este, que me acompañe no, no, si me pasa algo, me pasa a mí, sí, sí, Este, voy con luces apagadas, eh, en, en ese interín me cargo gasoil y estoy hablando con el muchacho que, que me despacha y me dice, eh, Lombardo, Lombi, Gaby, Gabriel, no, no pasó nada, sí, mira, le robaron a tal, este, me encuentro con el muchacho que está poniendo el kiosco, el, el puesto de diario me dice lo mismo y me encuentro con él del camión de, de los lácteos mm. que también me dice eh, algo parecido o igual y cuando te dicen Entonces, que, algo, yo, que pasó algo ¿qué haces ahí en ese momento? ah directa directamente voy al lugar Voy, a, voy al lugar y bueno y saldré más tarde a ruta, pero ya este, me estoy constituyendo ahí como un vecino más y lo que necesiten dentro de mis posibilidades, que es más, más espiritual y más este, una fuerza de, de una palabra de aliento que eh, agradezcamos la estupidez de siempre, de estar vivos, lo material vuelve, eh, estar con el vecino. ¿Eh? En ocho minutos, diez minutos, yo me enteré de un panorama. Decime si inteligencia, la bien. DDI, policía, no se puede enterar. ¿Te das cuenta? Pero todo es. tiene solución, chicos. Todo tiene solución. A nosotros no nos paga nadie nada, no aceptamos ningún dinero. Hace 32 años que estamos en esto, el delito no tiene bandera política. Pero sí me gustaría que los sindicalistas, que los gremialistas, que diferentes organizaciones de derechos humanos, por favor, se solidaricen con las víctimas a la delincuencia. Que sí, nunca lo han hecho fíjate... y nos tratan mal a nosotros. Nos tratan como que somos fachos, como que somos nazis, como que pedimos mano. No, yo no pido mano dura. Yo pido ju juicio justo. Uh -huh. Fíjate de todas maneras, eh, eh, Gabriel, lo que, lo que estás diciendo, ¿no? Hace 30 años que estás en esto. Eso involucra Un enorme fracaso Y que es la madre de la tragedia de argentina Digo yo Hace 30 años que nadie Que nadie le da solución a esto Y se tienen que organizar cada vez más ustedes A mí me resulta increíble Que vos tengan que salir a, a, a patrullar para, para, para velar de alguna manera Pero Por sea. la seguridad de los vecinos Porque si no lo haces vos u otros No lo hace nadie eh, Yo no digo que la policía esté... A ver, debe tener sus inconvenientes y debe haber muchos problemas en lo que es la fuerza y lo que vos quieras. Pero digo, eh, algo tienen que, algo debería haber cambiado en 30 años. No solo no cambió, bueno, sino que empeoró. Tiene que venir esto, eh, digamos, eh, desde la gobernación, desde el ministro yo le dije que era un inútil con un sí cartel. tu historia con Sergio Berni es este desde es, lo, ocurrió, es, lo, lo de barrientos que vos planteabas que bueno la zona estaba liberada este seguramente no vas a tener demasiadas este a ver no se te va a acercar a ayudar me parece no, no, es una lástima que sí. la desaprovechen, porque nosotros caminamos la calle. Yo entiendo que ellos están de un lado para otro, de que muchos temas eh, no los pueden manejar, pero, eh, a ver, eh, por lo menos escuchanos. El uh -huh. gobernador, el ministro y el intendente tienen que escuchar. Y aparte, eh, eh, en el 2018, eh, Verónica Magario le había mandado, un, a través de su cuenta Twitter, un tuit a... a a Vidal, a la, a la entonces gobernadora, pidiéndole siete mil gendarmes, no siete policías y 1.200 gendarmes. Hoy ella es la, la número uno, la número dos de, de la gobernación. Eh, ¿Por qué no se lo da a su amigo Espinosa? Mm. Eh, acá tenemos una base de gendarmería en el Monte Dorrego, entre Nazca y Provincias Unidas, sobre la calle Bolívar. Sabes que se están contaminando los muchachos. Caminan de a cuatro, de a cinco, andan con mensajitos de texto, con el teléfono. Van por las avenidas, no van por dentro de los barrios. Nosotros queremos por dentro de los barrios. Van por las avenidas para que digan, uy, mirad cuánta sí, policía, que... cuánta seguridad. Claro, pero se están contaminando. Sí. Lamentablemente. Gabriel, querido, eh, qué triste todo esto. Bueno, ojalá... Esto cambie. Eh, la esperanza está, por supuesto, no hay que bajar los brazos, hay que seguir apostando al futuro, pero cansa, ¿no? Realmente cansa. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto permanente como siempre. Gracias y yo vuelvo a, a lo que en un momento eh, puso en el aire Raúl eh, de las viejas épocas, ¿no? Eh, cuando salíamos a bailar a las 10 de la noche, a las 4 volvíamos uh -huh. y a las 12 del mediodía estábamos levantados con nuestros padres para la, la comida o íbamos a casa de los abuelos o jugábamos a la pelota en la calle. <risa> Qué, Loma, linda época. Ojalá Qué, Qué linda época. Qué linda época. Abrazo, gracias por el Gabriel llamado. Lombardo. Ojalá Integran, que consigamos algo. Ojalá ojalá. ojalá, ojalá, Integrante de Vecinos en Alerta allí en, en Lomas de, del Minador. Lo bueno es que está Gabriel y lo bueno es que hay muchos Gabriel. Y ¿no? Gabriela, sí. y Susanas, y uh -huh. Mónica.